soy el jefe de supervisión y liquidación de inversiones de nuestra gerencia regional de agricultura y propios a las funciones eh, asignadas debo ir eh, visitando los ámbitos de los proyectos de intervención. En este caso estamos aquí en Llanatile. Mi función es un poco coadyuvar, ver algunas, si en caso existen algunas dificultades para poder sumar bajo el término y el lema de qué hacemos juntos, ¿no? Entonces, ahora... Eh, hemos estado conversando, estamos en un predio en una familia, hemos estado escuchando el testimonio gratificante para nosotros do donde se ha podido evidenciar el antes y el después ¿qué significa esto? que lamentablemente con la presencia y mayor incidencia de la mosca y la fruta ha estado mermando su producción por ende disminuida su comercialización y eso afectaba a la canasta básica familiar, ahora con la intervención del proyecto Mosca y la Fruta eh, la asistencia que, que tienen por los auxiliares de campo, los técnicos y todo el equipo de, de, de trabajo, la señora refiere que ha aumentado sus ingresos, sus volúmenes de, de comercialización y eso es importante, pero también haciendo las sugerencias al, al equipo, hay que estar siempre con la familia, una mutua dependencia donde las familias asumen una responsabilidad y nosotros como proyecto, ¿no? Nuestro gobernador regional ha sido bastante claro, un trabajo con integridad, gestión de, de gestiones, y es lo que estamos haciendo, eh, gerenciado en esta oportunidad por el ingeniero Daniel Dancur Velázquez como gerente regional de cultura y nosotros como equipo que le venimos acompañando. Sé que de repente no es, es fácil estar visitando algunos lugares de manera continua, pero tenemos personal capacitado y comprometido, más que nada con las familias. A nivel de la región venimos ejecutando cinco proyectos de inversión. Eh, creemos que, que esos, esas cadenas productivas sí están dando su fruto. Estamos viendo cambios. Seguramente es un proceso, pero también nos preocupamos bastante por la identidad, por la persona, que tengan, eh, diríamos, todas las condiciones nuestros ¿no? técnicos para que puedan ejercer sus funciones a favor de las familias de todo el ámbito regional. ¿no? Primero, las felicitaciones por bregar en el día a día, eh, poner el hombro en el día a día, no estamos en una situación fácil ahora, está, nos encontramos en una pandemia que a muchas de las familias eh, la verdad nos está azotando, nos está golpeando y estamos perdiendo familias cercanas, pero sin embargo ahora se ha podido evidenciar que el Cusco no solamente es turismo, sino que es la parte agropecuaria. En este caso, mi agradecimiento, mi gratitud a todos los productores. Y estamos seguros, como gobierno regional y como sector de agricultura, vamos a estar siempre con ellos, ayudándolos de repente o buscando nichos de mercado, articulándonos al mercado para que cada día puedan mejorar los ingresos de nuestras familias y hermanos y hermanas agricultores. Las gracias y agradecimiento por este momento y seguiremos trabajando siempre con el compromiso que nos dio nuestro gobernador regional y obviamente el gerente regional de agricultura, Ingeniero Daniel Langur. Muchas gracias. Aquí estamos bien, todo la mosca ya no hay, bastante se ha avanzado con la poda, todo están de la región lo que mandan se está mejorando bien. Nosotros participamos a las capacitaciones, en las capacitaciones todo acuerdo hacemos y en eso es lo que de la mosca, de todo. A mis vecinos también cuando no vienen le pasamos la voz para que vengan las capacitaciones. Entre nosotros nos apoyamos, nosotros quisiéramos que nos apoyen nomás con ese de la mosca, de la región y con eso bastante estamos mejorando la producción, todo bien sale, ya no como antes, antes bastante la naranja se derramaba al suelo, las moscas lo derramaban, pero estos años bien la cosa ya ha salido, bastante ha salido la naranja para Lima, para Cusco, para Arequipa.